hubiera habido Navidad, no hubiera habido encarnación, no hubiera habido una crucifixión, no hubiera habido una sepultura y una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo forma parte de ese plan redentor de nuestro Señor, ¿no? Eh, y como cristianos eh, estamos llamados, pues a no dejarnos llevar por el consumismo, eh, el mercantilismo y la superficialidad, y mucho menos eh, el en la inclusión, ¿verdad? O darle importancia a otros personajes que quieren robarle el centro a nuestro Señor Jesucristo. Les invito, mis amados hermanos, a abrir sus Biblias. Tengamos nuestras Biblias listas en Lucas capítulo 1. Y voy a dar lectura a los versículos 39 al 56. Lucas 1, 39 al 56. Dice así la palabra de Dios.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 María con ella, como tres meses, después volvió a su casa. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque, dado que el hombre no puede llegar a ti por sus medios, tú viniste a nosotros, Señor. Irrumpiste rompiste nuestra historia. Y gracias te damos, Señor, por aquella Navidad. Gracias te damos por el plan redentor que estás ejecutando en el mundo a lo largo de la historia humana, el cual sigue en pie. Y gracias te damos por el privilegio que nos das de ser parte de ese plan y de esa misión, Señor. Úsanos como iglesia. Señor, levanta más obreros a tu reino. Llama más y más hombres a tu viña. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ejecutando su ministerio terrenal, él vio la realidad de su pueblo, de la sociedad en la cual él, a la cual él pertenecía, con unos ojos con los cuales nosotros somos llamados a ver nuestra realidad. Miren, hay muchas formas de interpretar la realidad a nuestro alrededor. Y la mayoría de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor no son gratas. Un incremento de la violencia. Un incremento de la inseguridad. La desigualdad. La pobreza, el hambre, las enfermedades, las crisis sanitarias. Y sobre todo, desde el punto de vista cristiano, un alejamiento de Dios. La gente cada vez más abiertamente rechaza y exhibe su enemistad hacia Dios. Y ante eso, el Señor Jesucristo expresó, y dice la palabra, la palabra de Dios, dice que sus entrañas se conmovieron, y tuvo misericordia, tuvo compasión de la gente, y dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha a los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Y si eso era una realidad cuando nuestro Señor estaba aquí, físicamente en la tierra, sigue siendo realidad hoy en nuestros días. El llamado, pues, a la iglesia del siglo XXI sigue siendo el mismo rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies porque la mies es mucha, el trabajo es mucho. Pero existe una crisis ministerial en la actualidad. Cada vez son menos aquellos hombres dispuestos a ingresar al pastorado, a obedecer el llamado al ministerio. Cuando los seminarios tendrían que estar, no darse abasto de solicitudes de ingreso. Realmente la incorporación al ministerio, tanto de hombres para el ministerio pastoral, pero también como de mujeres hacia el ministerio de educación cristiana o de misiones, sigue siendo muy bajo. Y el llamado del Señor sigue siendo, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Y si tú vas a orar al Señor de la Mies, que envió obreros a su Mies, es porque en tu oración te vas a ofrecer como un voluntario. Porque no hay otra forma de orar esa oración. Si no es Señor, como le dijo Isaías, eme aquí, pero como ora el cristiano, heme aquí, envía a mi hermano, envíalo a él, envíalo a ella. No. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. Eso significa ahora, porque hay obreros. Decíamos en el sermón de hace ocho días que Dios está en misión. ¿Y cuál es su misión? Dar a conocer su nombre a todas las naciones. La hermana Gloria lo expresó muy bien en su video. Que en todas las etnias, en todos los pueblos, en todos los grupos humanos, con una lengua particular, el nombre del Señor Jesucristo sea conocido, sea creído y sea adorado. Dios pudo haber determinado y haber tomado la decisión de que ese plan se cumpliera a través de sus huestes angelicales. Y pudo haberlo hecho. Pero por una razón que nosotros desconocemos, decidió que fuéramos nosotros, su pueblo, su iglesia. Por lo tanto, si el nombre de Jesucristo nuestro Señor ha de ser conocido en el mundo, será solo si la iglesia está dispuesta a darlo a conocer al mundo. Y, hermanos, Dios siempre se ha movido a través... Del llamamiento. Ustedes, si algo podemos ver en la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que Dios qué hace, llama seres humanos para una tarea especial. No llamó a Noé a construir un arco. No llamó a Abraham y le dijo: Sal de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. No yo, no llamó a Moisés allá en frente a aquella zarza, y llamó a los profetas, y cada uno de estos personajes desempeñó un papel dentro del plan redentor de Dios, muy específico, de acuerdo a su llamamiento. No todos tenían la misma función. Y vemos que en el caso de María, esta señorita de Nazaret, descendiente del rey David, ella iba a desempeñar un papel importante dentro de este plan redentor. Un papel de mucho honor. Un papel privilegiado porque iba a ser en su cuerpo, se iba a operar el milagro de la encarnación del hijo de Dios. Y vemos cómo Dios envía al ángel Gabriel, a, a esta casa de esta señorita desposada con José, un carpintero igualmente descendiente de David. En el desposorio ellos no se habían unido todavía en intimidad matrimonial. Y le dice este ángel que ella sería la madre del Señor. Y vimos hace ocho días en el sermón de, del domingo pasado, cómo ella primeramente quedó, con temor y turbada por la salutación y las palabras del ángel Gabriel. Pero después empezó a, a razonar y en su lógica decía, ¿cómo puede ser esto? Y el razonamiento, decíamos, en el caso de María no implica incredulidad. Ella, ella estaba creyendo en lo que el ángel le decía pero había una lucha intelectual entre lo que el ángel le decía, pero el ángel le dio tres razones. Primero, iba a ser una obra del Espíritu Santo. Y María, como una buena judía, ella conocía todas las historias del Antiguo Testamento, de que cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, ¿qué ocurría? Milagros, maravillas. ¿Qué ocurría cuando venía sobre Sansón el Espíritu Santo? Agarraba un león y lo despesaba. ¿no? Entonces, esa fue la primera respuesta del ángel. Pero también le dijo, tu parienta Elizabeth, ella está embarazada. Ella ya es una mujer a la cual ya le pasó su etapa reproductiva de la vida. Y a, además de esto, ella le llamaban estéril. Y hoy está embarazada. Y la tercera razón, y la más contundente, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Así que, ¿cuál fue la reacción de María, hermanos? Y vemos que en el caso de María, al igual que en tu llamamiento, hermano y hermana, vas a requerir una confirmación. Y vamos a ver cómo este episodio de la escritura, Conocido comúnmente como el magnificat, que es una palabra en latín que se refiere a la, al inicio, a la frase inicial del cántico de María en el versículo 46, engrandece mi alma al Señor, tiene mucho, una gran enseñanza para todos nosotros respecto a nuestra propia experiencia de llamamiento. Y en primer lugar, hermanos, tu llamado va a requerir una confirmación por parte del Espíritu de Dios, al igual que ocurrió con María. Pero también tu llamado tiene un propósito y es que Dios sea engrandecido, sea magnificado. Y por último, tu llamado va a implicar una obediencia valiente de parte de tuya, una respuesta valiente, porque obedecer el llamado de Dios requiere valor, requiere valentía. Y vamos a ver estos tres elementos en el caso del llamamiento de María, versículos 39 al 45. En aquellos días, ¿cuáles días? ¿Qué había pasado, hermanos? Acababa de recibir María la noticia de que iba a ser la madre del Salvador. Así que la primera reacción fue levantarse, dice, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Ahora, hay algunos que opinan que esta visita de María apresurada hacia Judá obedece a que ella eh, quizá quería ocultar o escapar un poco del escándalo eh, que vendría producto del, del embarazo, pero pareciera que esta no es una, una razón muy apropiada porque el versículo 56 dice que a los tres meses ella regresó a su casa y a los tres meses iba a notarse una pancita que antes no tenía María. Iba a ser muy evidente. Entonces, María acude a casa de Zacarías, de sus parientes, Elizabeth, con el propósito de... Confirmación de su llamado. Ahora, ella no tenía dudas, ¿sí? Pero todo aquel que es llamado por Dios, aunque no tenga duda de su llamamiento, siempre requerirá de una confirmación. Hermanos, hay mucha gente que está en el ministerio que no fue llamada por Dios. Eso ocurría en el Antiguo Testamento, con los profetas. Ustedes lean los profetas y muchos de ellos denunciaban a profetas. ¿Y qué dice Dios? Yo no los llamé. Yo nunca les dije que predicaran. Y están predicando cosas que yo nunca les ordené. En el Nuevo Testamento, igualmente, hay denuncias contra falsos profetas. Gente que se siente atraída hacia el ministerio sin haber recibido una confirmación de su llamado. Y déjame decirte, hermano y hermana, si des sientes un día... El llamado de Dios a misiones, si eres varón, al pastorado, o cualquier llamado especial, Dios te tendrá que confirmar ese llamado. Así que aquí vemos la confirmación del llamamiento de María en presencia de Elizabeth. Y vean de qué manera Dios manifestó esta confirmación. Versículo 41. Y aconteció que cuando yo, Elizabeth, la salutación de María, la criatura, se refiere a Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eh, dice mi, mi madre que cuando ella estaba embarazada de mí, yo era muy inquieto se me quedó la muy sigo haciéndolo pero ahí era muy inquieto verdad y me movía todos los bebés se me movían pero yo me movía mucho y dice que una vez este logró no sé de qué manera eh, eh, a dice que eran pataditas lo que daba y tomó mi pie y dice ahí lo agarré este bien que sentí como eh, eh, tomé tu tu piecito bueno, aquí vemos a Juan el Bautista, quizá. Él también era inquieto, pero aquí estaba ocurriendo algo maravilloso. Hermanos, la etapa prenatal del ser humano es una etapa maravillosa. Los cristianos celebramos la vida desde el momento de la concepción. ¿sí? Y Dios se relaciona con el ser humano y lo considera persona desde antes de nacer. En la etapa prenatal, cuando estamos en el vientre de la madre, Dios se relaciona con el, el individuo. Y vemos, por eso no estamos de acuerdo con el aborto. Nosotros creemos, hermanos, que la vida es sagrada, es valiosa, la, la vida prenatal humana. Vemos pues aquí a Juan el Bautista emocionándose con el, la salutación de María a su mamá Elizabeth. Dice que la criatura saltó en su vientre. Y dice también el versículo 41: Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, esta frase es muy importante porque todo lo que va a decir Elizabeth a continuación no va a ser de su propia opinión, sino que va a ser que por guiada del Espíritu Santo, porque fue llena del Espíritu Santo. Entonces, las palabras que vienen son palabras pronunciadas por alguien lleno del Espíritu Santo santo. Dice, y exclamó a gran voz, y dijo, se pueden imaginar ese, ese momento, ¿no? Donde eh, María viene, visita a Elizabeth, la saluda. Ahora, cuando habla aquí de la salutación, hermanos, nosotros hoy, cuando saludamos a alguien, pues son saludos muy cortos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, etcétera. Los saludos judíos no eran así. ¿no? Los saludos judíos, eh, requerían, eh, se llevaba mucho tiempo las personas saludándose, y entre todo lo que me incluía una salutación era el preguntarse cómo estaban. Entonces, cuando aquí se habla del saludo, ya implica todo lo que María le comunicó a Elizabeth respecto a la noticia del ángel. ¿sí? Entonces, en ese saludo, en ese, en ese intercambio de información, hermanos, es cuando eh, se da esa expresión física del movimiento de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, y dice que era de gozo. O sea, fue una manifestación de gozo de Juan el Bautista. Por cierto, un, un, un comentario al margen, hermanos. Los bebés en el vientre de su madre experimentan que, de acuerdo a la palabra de Dios, gozo, alegría, preocupación, emociones, emociones. ¿Por qué? Porque son personas, son seres humanos, hermanos. Entonces, la primera confirmación del llamado de María fue justamente esta expresión de gozo por parte de Juan el Bautista, pero la, la siguiente, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo hacia Elizabeth. Y vemos aquí, hermanos, eh, este viaje, por cierto, no era un viaje corto, sencillo, era un viaje de tres a cinco días desde Nazaret hasta eh, Judá, la tierra de Judea. ¿sí? Y era muy extraño que una señorita eh, desposada pudiera hacer un viaje sola. Muy seguramente ella fue acompañada de una caravana que iba de camino, porque además era un, un viaje bastante peligroso. Eh, pero vea, vayamos a las palabras de Elizabeth dice y exclamando a gran voz dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien bueno les hablaba del ave María verdad este rezo católico que se acostumbra en el catolicismo está tomado justamente de Lucas uno la primera parte es el saludo del ángel Gabriel cuando en el capítulo uno le dice salve muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y se complementa con esto, y bendito el fruto de tu vientre, eso ya es la parte en donde Elizabeth le dice a, a María esta expresión. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Significa que Elizabeth fue la primera eh, adoradora de María? ¿Significa que aquí hay un fundamento para que todos los cristianos porque dice que esto fue dicho por el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, vayamos a, a lo que dice la palabra de Dios. La palabra bendito o bendita en la Biblia, hermanos, tiene dos connotaciones. ¿sí? Cuando tú eh, dices a, al Señor, Señor, Señor, te bendigo. Te bendigo. Alguien podría decir, oye, qué soberbia. ¿Cómo tú, un ser humano, vas a bendecir a Dios? ¿En qué sentido lo decimos, eh, hermanos, esa expresión de alabanza a Dios? Cuando le decimos, Señor, te bendigo. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Estoy hablando, bendecir significa hablar bien de. Señor, proclamo con mi palabra, con mi boca, lo grande y maravilloso que tú eres. No que yo voy a bendecir a Dios, o sea, no que yo le voy, yo voy a hacer a Dios más Dios o algo así. No, no, no podemos, no ese es ese el sentido de la expresión te bendigo. O cuando decimos bendito sea Dios. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos decir cuando decimos bendito sea el Señor? Bueno, que todos los hombres alaben a Dios. Que su nombre sea alabado, glorificado, exaltado, engrandecido. Eso queremos decir con la expresión. Bendito sea Dios. Bueno, ese es un sentido en el cual se utiliza la palabra bendito, ¿verdad? Pero hay otro sentido, otra connotación. ¿sí? Y esa es justamente cuando Dios bendice a alguien. Es decir, un ser humano es receptor de una bendición de Dios. Y aquí vemos, hermanos, no nos perdamos de vista porque aquí podemos caer en errores doctrinales. Y es lo que no reconocen aquellos que son muy dados a la idolatría. La expresión de Elizabeth, bendita tú entre las mujeres, no es una adoración a María. ¿En qué sentido le está diciendo? María, Dios te ha bendecido mucho, más que a cualquier otra mujer que haya existido o que vaya a existir. Porque solamente en María se operó el milagro de la encarnación del Señor Jesús. Y no hay ninguna otra mujer, ni habrá otra mujer que haya recibido la bendición que María recibió. Eso significa en estas palabras, bendita tú entre las mujeres. Y como ya dije, no es una expresión bíblica que solamente aplique en María. Ya lo vimos como en el Antiguo Testamento se aplica también a otra mujer en el Antiguo Testamento. Así que no es una expresión de adoración. Pero esta expresión que sigue sí es adoración. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿El fruto de su vientre quién es? Jesús. Jesús. Él sí es bendito por los siglos de los siglos. Él sí es digno de ser adorado. Él sí es digno de ser glorificado. El único, por cierto. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces están aquí las dos expresiones o los dos usos de la palabra bendito. En un sentido, bendita María, porque fue bendecida por Dios al ser elegida para ser la madre del Señor. Pero bendito, en el sentido de ser adorado, es Jesús. 43 y ¿Y por, por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, aquí, hermanos, alguien pudiera decir, pero vean cómo sí está como que adorando a, a María. No, para nada. Elizabeth no está adorando a su parienta. Elizabeth sabe perfectamente que María es un ser humano más ¿sí? en, en el mundo. Muy bendecida, muy privilegiada, sí, pero no corredentora, no mediadora. No puede hacer absolutamente nada más para salvarnos. El único salvador, el único mediador es Jesucristo. Pero esta expresión, hermanos, eh, significa y tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Miren, en aquella época, las expectativas del Mesías estaban... Muy altas en el en el en aquella época de, del imperio eh, romano. Eh, por favor, si ¿sí pueden este, entrar los hermanos que están en el vestíbulo, no, no, que no haya nadie ahí. Eh, ingresen, por favor, hermanos. Las expectativas mesiánicas estaban muy altas. Todo el mundo deseaba y anhelaba que el Mesías se manifestase, se manifestara en esa época. Y todos habían sido enseñados que el Mesías vendría de una madre. Entonces, imagínense, todas las posibles mamás de aquella época anhelaban tener el privilegio de ser la madre del Mesías. Y a Elizabeth, Dios la escogió para ser la madre del precursor del Mesías, Juan el Bautista, y a María para ser la madre del Mesías pero Elizabeth no dijo, ay, ¿por qué a mí no? ¿No? ¿No fue esa la actitud? Dijo, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Vean, no hay envidia en Elizabeth, sino hay un reconocimiento de que la bendición de María fue mucho mayor que la bendición que ella recibió infinitamente mayor, ¿verdad? Pero eso no no amargó su corazón. Al contrario, dijo gloria a Dios. Pero noten la expresión, hermanos, madre de mi señor. Hay un concepto, hay una expresión que nosotros los cristianos evangélicos no utilizamos dentro de nuestra vo nuestro vocabulario, que es la expresión madre de Dios. Aunque teológicamente no es incorrecta, no la utilizamos debido a que no está en la Biblia. Nadie se refirió a, madre, a María en la Biblia como madre de Dios. Se refirieron a ella como madre del Señor. Que, por cierto, la palabra Señor es una alusión a divinidad, hermanos. Y cuando digo que teológicamente no es incorrecta, es porque Jesús no se convirtió en Dios cuando fue bautizado. Jesús no se convirtió en Dios cuando resucitó. Jesús era Dios desde el mismo momento de que? De la concepción. Entonces, esta expresión, que en el griego es teococos, teo, perdón, teotocos, literalmente significa la que dio a luz a uno que es Dios. ¿sí? Es decir, la que dio a luz. Tocos, ustedes saben, los que están en un hospital, saben que la, la zona de Toco, ¿cuál es? Donde nacen, ¿verdad? Porque viene del griego, dar a luz. ¿sí? Y teo, Dios, entonces, la que dio a luz a uno que es Dios. Es decir, la teología detrás de la expresión es correcta, aunque el usarla no es correcta debido a que la Biblia nadie se refirió a María en ese sentido. ¿Por qué? Porque eh, es un absurdo pensar que Dios, el Dios eterno, pues haya sido engendrado o haya tenido algún principio de días. No es así. ¿no? Sin embargo, es correcto que ese ser, ese bebé, que se estaba formando en el interior de María, era 100% hombre y 100% Dios. imagínense hermano? El Dios que rige todo el universo. Y todo lo que acontece estaba ahí formándose en ese vientre. Sí. Y es correcto. Por eso esa expresión dice, madre de mi Señor, venga a mí. Dice, porque tan pronto, versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que queré yo, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa debe ser la actitud, hermanos. El llamado al ministerio debe ser una noticia que genere gozo. Hermanos, piensa por un momento. Yo sé que muchos de aquí... Venimos de familias de varias generaciones de cristianos. Pero algo sucede, hermanos, que cuando un hijo o una hija le dicen al papá, quiero irme al seminario porque siento que Dios me está llamando al ministerio. Es una noticia que no produce gozo en el contexto actual produce preocupación, produce muchas cosas. Pero ¿por qué no hay gozo? Cuando hay un llamamiento. Aquí hubo gozo. Aquí hubo llenura del Espíritu Santo. Y creo, hermanos, que nosotros tenemos que ir revolucionando nuestra manera de pensar respecto al llamamiento de Dios. En las familias cristianas debe haber gozo cuando alguien es llamado. En la iglesia local debe haber gozo cuando alguien es llamado. el gozo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién? Ah, Juan el Bautista saltó de gozo en, en la pancita de su mamá cuando eh, Dios llamó a María. Si Dios te llama, ¿quién saltará de gozo? ¿Quién será aquel cristiano o cristiana llena del Espíritu Santo que te dirá, no hay duda de que tienes un llamado de parte del Señor? Si Dios te llama al ministerio, hermano hermana, es importante que seas confirmado en esta, en este llamamiento. Por alguien, no carnal, sino por alguien que es lleno del Espíritu Santo. La segunda verdad que vemos en el Magnificat, hermanos, es que el propósito del llamamiento es que Dios sea engrandecido. Versículos 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador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 Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. En este cántico de María llamado el Magnificat, encontramos varias verdades, hermanos, relacionadas con el llamamiento. Primero, la primera verdad, el propósito humano. Yo les he hecho esta pregunta muchas veces y he compartido con ustedes lo que la Biblia dice. ¿Para qué existimos los seres humanos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Engrandecer a Dios. Somos la única criatura que fue hecha y creada a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para reflejar con nuestra vida lo que Dios es. Pero esa imagen fue dañada a causa del pecado. Y por lo tanto, ahora el hombre... Solamente refleja de una forma muy distorsionada la imagen de Dios. Pero el plan de Dios es restaurar su imagen en el ser humano. Así que, si tú te preguntas, ¿para qué existo? Existes y fuiste creado y creada para engrandecer a Dios. Para mostrar a los demás cuán grande es Dios. Y María así inicia su cántico. engrandece mi alma al Señor. Así que la gente hoy engrandece a María. ¿Sí? Pero ella engrandeció a Dios. Pero algo peor. La gente hoy se engrandece a sí misma. La gente va por la vida diciendo... Cuán grande soy. No cuán grande es él. Como cantamos. Sino va por la vida diciendo. Cuán grande soy. Veanme. Cuán hermoso. Cuán inteligente. Cuán sabio. Cuán poderoso. Y esa es una tendencia. Del ser humano. Engrandecerse. A sí mismo. María. Sabía. Perfectamente que el propósito de su existencia no era engrandecerse a sí misma, sino apuntar hacia Dios, como en las bodas de Canaán, que dijo: hagan todo lo que él les diga. Pero también María tenía un concepto correcto, bíblico, de la humanidad, un concepto adecuado de qué es el ser humano. Adelante, mis hermanos, por favor, tomen asiento, porque. Me, me distraigo un poquito aquí, viéndolos parados. Eh, les invito a tomar asiento, este hermanos, por favor. Este, vamos a, a, a ver. En el, en el pasaje del Magnificat, vemos que hay un concepto correcto de la humanidad. Dice María, porque ha mirado la bajeza de su siervo Decíamos que hay una tendencia natural del ser humano a engrandecerse a sí mismo. Pero María sabía, dice, mi bajeza. Así que, ¿cómo puede haber gente hoy que se dice muy devota de María y anda engrandeciendo Anda en grandezas. Si de veras quieres seguir el ejemplo de María, deberías entender tu bajeza como ella entendió la suya. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues sea aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Noten, hay aquí un concepto muy equilibrado de quiénes somos. No somos grandes. Ya quienes han seguido las predicaciones de Romanos, hermanos, ¿a qué conclusión llegamos? Somos pecadores, somos injustos. No tenemos nada que ofrecerle, no tenemos méritos ante Dios. ¿sí? Y María se incluye en ese paquete. María sabía perfectamente su necesidad de salvación, como todos los seres humanos. Dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Una bienaventuranza que no obtuvo por sus méritos, sino debido a que Dios decidió mostrarle gracia a María. Pero vemos también que María no solamente tenía un concepto correcto de qué es el hombre, sino también un concepto correcto de quién es Dios. Veamos estos siguientes versículos, hermanos. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Qué está diciendo María? Dios es ¿qué? Poderoso, omnipotente. Dice, santo es su nombre. Y esta palabra santo, hermanos, tiene dos connotaciones. Es una perfección divina que nos habla no solamente del de infinito alejamiento de Dios hacia lo pecaminoso, sino que nos habla de qué diferente es Dios en su esencia respecto a lo que somos nosotros. Totalmente distinto. Su santidad. Santo es su nombre. Santo es la suma de sus atributos. Dice su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Que es Dios misericordioso. Es santo, es muy al, muy distinto a nosotros, pero también muy cercano al mostrarnos misericordia. Pero vean también, hermanos, sigue diciendo: Su misericordia es de generación en generación a los que le temen, es decir, Dios es digno de ser temido hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones ¿sí? es decir, Dios es un Dios ¿para qué sector de la población? ese sector, miren Lucas está escribiendo su evangelio enfocado y resaltando cómo Dios y específicamente nuestro Señor Jesucristo enfocó su ministerio a ese sector de la población que era desechado, que era despreciado, mujeres, niños, pobres y pecadores. Mujeres, niños, pobres y pecadores eran el desecho de la sociedad. Bueno, vemos aquí cómo en su Magnificat dice María Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientes, hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es decir, Dios es un Dios. En este concepto correcto de Dios que tenía María, dice que Dios es un Dios para los humildes y los hambrientos, para los pobres. Y si Dios es un Dios para ese sector de la población, la iglesia debe ser iglesia también para ese sector de la población. Una iglesia para los hambrientos, una iglesia para los humildes. Cuando la iglesia se ha coludido con los poderosos, con los ricos, con aquellos que están en el, en el poder, hermanos, la iglesia ha perdido su influencia. Pero cuando la iglesia ha vuelto sus ojos hacia ese sector desprotegido de la población, la iglesia ha sido poderosa. Y Dios ha sido fiel a su pacto también. Versículo 54, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. El punto aquí, hermanos, es que María reacciona ante su llamamiento con suma humildad, reconociendo su baja bajeza, pero teniendo un concepto claro de qué es el ser humano, de quién es ella y de quién es Dios. Todo aquel que es llamado a servir a Dios debe ser humilde y debe tener un muy claro algo, que no está en el ministerio por su grandeza, sino a pesar de su bajeza, a pesar de su bajeza. Siempre debemos tener claro ese punto y tener un muy claro quién es Dios. Se, se tiene la cifra de que en este año se rompió el récord de peregrinación, ahora con motivo del 12 de diciembre a, a la Basílica de Guadalupe, 12 millones 500 mil peregrinos eh, fueron, visitaron este lugar del 8 al 13 de diciembre, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad, Seguridad Ciudadana, con lo que se rompió el récord de visitantes. Si estos 12 millones voltearan a ver y poner sus ojos en Jesús... Y vieran que realmente solamente Jesús es digno de ser creído, adorado y glorificado. Amén. Una evidencia de que Dios te ha llamado, hermano y hermana, a su servicio. Es que alguien lleno del Espíritu Santo te confirmará ese llamado. Y es que la gracia de Dios, escucha muy bien esto. La gracia de Dios te acompañará siempre. Esa gracia te hará una persona humilde. Esa gracia te hará tener un concepto correcto de quién eres y de quién es Dios. Que nunca se nos olvide, amados hermanos. No importa qué tan lejos te lleve Dios en el ministerio, en el servicio que te da. Siempre tus pies sobre la tierra. Siempre recuerda quién eres y quién es Dios. Pero también, y por último, el llamado requiere una obediencia valiente. Versículo 56, y se quedó María con ella como tres meses después, se volvió a su casa. Como ya dije, después de tres meses, cuando regresara a su casa, iba a ser evidente su embarazo. Una mujer que ya estaba comprometida. Legalmente ya era la esposa de José, aunque no se habían juntado todavía. Y regresaba de un viaje de Judea embarazada. ¿Se imaginan? ¿Qué pensamientos tendría María al emprender su viaje de regreso a casa? ¿Qué le esperaba? Ella sabía no solamente la reacción social de sus parientes ella no sabía cómo iba a reaccionar José. Ella no sabía cómo iba a reaccionar sus suegros, sus padres. Pero sí sabía lo que decía la ley judía en esos casos. Apedreamiento. Apedreamiento. Y sin embargo María obedeció. Hermanos. La obediencia al llamamiento requiere valor. Algunos de ustedes quizá en algún momento de su vida han sentido alguna inquietud por el ministerio. Pero quizá el, el, el miedo, el temor te ha detenido. Porque obedecer a Dios se requiere, se requiere el valor, hermanos. Y va a haber, definitivamente va a haber consecuencias sociales hacia tu obediencia pero Dios te proveerá de la gracia que necesitas para obedecer amados nuestro Dios está en misión y él sigue llamando a siervos y siervas a su servicio por supuesto que entendemos nosotros que el ministerio pastoral porque así lo limita la escritura, es un llamado exclusivo para los varones. Eso no significa que las mujeres no tengan llamados. Ya vimos aquí una mujer, dos mujeres siendo llamadas en un tema importantísimo. Una para ser madre de Juan el Bautista y otra del Señor. Pero también hay lugar para mujeres en misiones. Hay lugar para mujeres en la educación y en la enseñanza bíblica para otras mujeres, para el sector infantil. Gracias a Dios por la vida de nuestra misionera Abrilita. Así que el Señor sigue llegando a vidas y llamando, llamando. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Pati. La pregunta es, ¿responderemos al llamado? El llamado requiere una confirmación espiritual. El llamado requiere también recordar que todo es para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado y requiere una obediencia valiente. Si tú, hermano o hermana, estás en ese proceso de experimentar un llamado especial de Dios para un área específica, dentro de su reino. No prolongues más la obediencia. Empieza a servir. Empieza a desempeñar el don. Haz evidente tu llamado y Dios lo confirmará, como lo confirmó con María. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu revelación perfecta en la cual vemos una aplicación muy grande para nosotros, muy importante. Gracias por, por esta mujer, María, a quien la tradición ha exaltado en niveles que tu palabra no, no enseña. Pero que sin lugar a dudas, Padre, es una mujer de la cual debemos tomar gran ejemplo para nuestra vida. Gracias te damos por su obediencia. Porque tu gracia en ella fue grande. Ella fue receptora de una bienaventuranza muy especial. Y ella siempre, siempre fue humilde. Siempre te engrandeció, Señor. Ayúdanos a seguir ese ejemplo. Su ejemplo. De engrandecerte, de glorificarte, pero también, Señor. De obedecerte con valor. Bendice, Señor, tu iglesia. Y concede, Padre. Que dentro de estas. Esta Grey, esta familia de fe también haya más personas obedeciendo tu llamamiento de todas las edades padre porque para ti no hay límite de edad llama niños llama jóvenes padre llama adultos llama ancianos y concede señor envía tu gracia para que respondamos, porque la mies es mucha, y los obreros siguen siendo pocos, Padre. Y hoy, tu iglesia, como dijera tu profeta, te decimos, deme aquí, envíame a mí. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos muchas